hola bienvenidos a continuación trataremos hoy sobre el arte prehistórico el arte prehistórico eh, para empezar con esto es importante recalcar que la historia de la humanidad dividió en dos periodos a la prehistoria y la historia la prehistoria según la real academia se la conoce como el periodo de la vida de la humanidad ante todo documento escrito como son vestigios instrumentos huesos de animales y de humanos a la historia se la conoce propiamente dicho que es la que contempla desde la aparición de la escritura hasta la actualidad para ello es importante tomar en cuenta su cronología que comienza desde la aparición del ser humano hace unos 2,5 millones de años hasta la invención de la escritura hace unos 5.000 años es importante recalcar que muchos prehistoriadores investigaron a través de ellos se, se tomaron dos eh, ciencias auxiliares se podría decir que son la arqueología que es la ciencia que estudió el pasado del ser humano mediante el cual se puede conocer a través de sus monumentos sus construcciones eh, sus utensilios e instrumentos que en, es, que en esa época se utilizaron otra de las ciencias importantes es la paleontología que es la ciencia que estudia los restos de los seres vivos plantas y vegetales que se encuentran fos fosilados y que son sometidos eh, e incluso petrificados y que, y que aún se conservan. es importante también recalcar de que la, la etapa de la prehistoria es la etapa más larga de la humanidad para ellos se ha dividido en dos periodos la edad de la piedra y la edad de los metales dentro de la edad de la piedra el paleolítico contempla los instrumentos que se realizaron eh, de huesos de animales e incluso de colmillos y de eh, el, el asta y el marfil que se llegaron a confeccionar incluso brazaletes y colgantes es una población que estaba en continuo desplazamiento pues no tenían un lugar fijo para vivir por ello este, habitaban en las cuevas en tiendas de pieles eh, es importante destacar que mediante esto este, se empezó con un arte rupestre este arte rupestre contemplan los grabados los bajos relieves las pinturas que se realizaron en las paredes y en los techos de las cuevas dentro del neolítico las poblaciones neolíticas se hacen más sedentarias nace la agricultura la domesticación de animales en las viviendas fueron diversas eh, rectangulares, circulares e incluso se cree que también fueron para el, para el ganado eh, es importante destacar que en este periodo neolítico la, se empezó a confeccionar instrumentos e incluso realizarlos más perfectos eh, dentro de, del neolítico es importante también destacar las, las herramientas de, que se utilizaron como la piedra pulida y artefactos de cerámica en este periodo se dio una revolución agrícola la cual permitió mejorar y cambiar las formas de vida de los humanos dentro de la edad de los metales es importante recalcar que el bronce nace de la combinación del estaño y, de, y del cobre para ello este, se, se empezó a ampliar su producción eh, mediante el cual se hicieron piezas industriales como martillos objetos como cuencos como e incluso este, anillos herramientas de armas herramientas como armas de puñales etcétera dentro, de dentro de la edad del hierro eh, su finalización se, se, la, se la relaciona con la conquista y la expansión del imperio romano es, el, es la última etapa de la prehistoria eh, la metalurgia del hierro implica la necesidad de, de ser un pueblo muy adelantado para ello era el necesario trabajo en grupo para poder ampliar su producción es importante este recalcar de que a manera de conclusión de que la prehistoria normalmente nosotros la asociábamos como un retraso pero es importante destacar eh, de que el hombre aprendió a pulir a tallar a confeccionar inventó el fuego la cerámica quizá pasó de una vida nómada a una vida más sedentaria tras el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Gracias.